he recibido una severa crítica sobre el carácter tedioso y aburrido de las dos últimas sesiones dedicadas a la Edad Media y a la transición al Renacimiento. Por lo tanto, para no volver a aburrir a ustedes con estos temas tan secos, vamos a ver esa misma problemática de la sesión anterior Maquiavelo, el poder por el poder la transición de la edad media al renacimiento etcétera en una anécdota histórica esta anécdota histórica no necesitan ustedes anotarla porque no tiene ningún valor intrínseco y menos un filosófico, sirve solamente para que la clase no sea tan aburrida como las anteriores. Esta anécdota histórica, además, nos va a permitir tocar cuatro temas, o como se dice también, matar cuatro temas de un solo tiro. Vamos a ver la praxis del maquiavelismo en su acepción más negativa, la transición de la Edad Media a la moderna como argumento político, el ansia de poder como problema filosófico, y después vamos a ver el cuarto, el más breve tema, el contexto sociopolítico, porque esto además no sirve para ver el mismo contexto referido a Immanuel Kant, el más grande filósofo que ha producido esa región alemana de la Prusia. ¿De donde viene también de la misma ciudad la famosa filósofa Hannah Arendt y algunos otros pensadores como el conde de Kaiserling, que estuvo aquí en Bolivia? En fin, nos va a servir para esos cuatro temas. Para que, como creo, pudiendo equivocar, que los conocimientos histórico-culturales no son muy amplios debido a la calidad no demasiado excelente de la escuela boliviana, durante un solo minuto les voy a explicar cómo ha nacido ese estado llamado Prusia. Por las dudas he puesto el signo de desigualdad para separar de Rusia. Son dos países que han estado cerca geográficamente, pero culturalmente son extraordinariamente diferentes, por eso el signo de diferencia. El adjetivo patronímico de Prusia es prusiano-prusiana y de Rusia es ruso-rusia, rusa. O sea, hay, sobre todo en los adjetivos, una diferencia muy me permito, estimado público, explicarles a ustedes muy brevemente el nacimiento de este país, porque se eh, trata de una cosa muy curiosa que no hay mucho en la historia. El Estado de Prusia es una creación artificial. Se ha creado en un solo día, en el año de 1525, el día mismo. Es extraordinariamente anecdótico. Yo espero que ustedes comenten o me critiquen. Y al mismo tiempo sirve para ver, como les decía, en qué ambiente se ha desarrollado Immanuel Kant, Kaisling, Hannah Arendt, Fichte y otros pensadores unidos a este país llamado Prusia. Lamentablemente, aquí no tenemos un mapa. Porque con un mapa de Europa, no sé si alguien se anima a esbozar en la pared un mapa de Europa del norte, yo no me animo porque mis facultades artísticas son igual a cero, en el norte de Europa hay un mar llamado Báltico, que es el que nos va a preocupar un poquito durante varias sesiones, porque alrededor de este mar han nacido curiosamente varios filósofos ya de la era moderna. Este mar báltico está entre los países escandinavos y Rusia, es un mar de la Europa oriental. Pero al mismo tiempo, si ustedes ven, por ejemplo, espero que lo hagan un sacrificio gigantesco, y ven ustedes en Wikipedia algo que se llama simplemente mar báltico, van a notar que hay tres países relativamente nuevos, Estonia, Letonia y Lituania. Que recién han nacido a la vida independiente en 1991 cuando se disolvió la Unión Soviética. O sea, son mucho más jóvenes que la República de Bolivia. Menciono estos tres países, estimado público, porque durante la Edad Media existieron órdenes militares eclesiásticas. Tal vez ustedes, amigos de la literatura fantástica, han oído hablar de la orden de los templarios, Ven, han escuchado, en la Edad Media han surgido tres órdenes de eclesiástico militares, la orden de los templarios, la orden de los caballeros de Malta y la orden de los caballeros Teutónicos, que es la que nos va a preocupar ahora. La única que existe todavía hoy, además, como estado reconocido, es la Orden de Malta. Claro. Bolivia, por ejemplo, reconoce como estado a la Orden de Malta, no al país que se llama Malta, sino a la Orden. Aquí hay un embajador de la Orden de Malta, que es el ex político de la ADN, Mauro Bertero, y existe la, existe la Embajada de la República de Malta, que es cosa diferente, cuyo embajador en Bolíquia es Gonzalo Torrico también le ha dedicado, curiosamente, a A.D. Entonces, estimado público, estas órdenes eran muy importantes en la Edad Media, y aquí hay un paralelismo con la colonización y la evangelización de América Latina. En el siglo XIII, un Papa decidió que no podía tolerarse la existencia de grupos todavía paganos en medio de Europa. Había un bolsón en medio de Europa donde la escasa población había mantenido sus creencias paganas. Y ese bolsón son esos tres países del extremo del Báltico, países pequeños, Estonia, Letonia, Lituania, todos ellos tienen mucha menos población que Bolivia, que hoy son independientes y que son los que más han resistido la cristianización. El Papa decidió, un Papa en la Edad Media, que iba a premiar a la Orden de Malta con tierras y con mano de obra, muy parecido al sistema de encomiendas que ha habido en América Latina, si la Orden de Malta conquistaba, pacificaba y evangelizaba a estos grupos bálticos. Entonces, estimado público, lo que ha pasado aquí es que esa Orden de Malta se convirtió en un Estado. El, el nombre era Estado de la Orden de los Caballeros de Malta, un nombre un poco largo. Lo que yo quiero contarles es el fin de la Orden, que es al mismo tiempo una anécdota política y una filosófica. Ustedes imagínense una Orden de Caballeros, han debido ver en las películas, sobre todo los mayores entre ustedes, cuando yo era chico, esas películas de caballeros, etcétera etcétera como Ivan eran muy populares. Tal vez el señor Putrón ha visto alguna película de caballeros. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Imagínense ustedes, ya comenzando el siglo XVI, el Renacimiento, todavía un país manejado por caballeros que eran monjes simultáneamente sacerdotes que habían sido consagrados y estos sacerdotes estimado público caballeros militares habían hecho tres votos los votos de castidad o sea no tocar mujeres el voto de pobreza no tener propiedades y el voto de obediencia total al gran maestre así se llamaba la dignidad superior al gran maestre de la orden y al padre. pero los caballeros que no eran todos Notaron, estimado público, que su profesión en el siglo XVI se estaba convirtiendo en obsoleta. Imagínense ustedes a ver el señor Putrón, un caballero que tiene que llevar 30 kilos de una armadura pesadísima de metal, armado además con espadas, unas lanzas muy, muy largas, etc., que en la época cuando no habían armas de fuego eran naturalmente una especie de tanques modernos. Eran extremadamente exitosos y peligrosos. Esta orden conquistó lo que luego fue Prusia, Estonia y Letonia. Y Lituania nunca fue conquistada por la orden. Estos caballeros, sin embargo, eran carísimos, se aburrían ya totalmente en un ambiente urbanizado que empezaba a modernizarse y había naturalmente el interés de cambiar un poquito el estatuto de la orden y del país. Entonces nos topamos, estimado público, con el personaje cuya vida filosófica que <coughs> es muy brevemente. se trata del príncipe Albrecht von Hohenzollern, que en castellano viene a ser Alberto de Hohenzollern. Ustedes pueden ver la vida de él en Wikipedia, googleando tal vez una de estas noches, y van a ver la vida extraordinariamente interesante de este tipo, que nació en 1490. Por las dudas, para los que no creo que haya nadie, pero por las dudas nunca no se sabe, si ustedes digitan ese nombre en Wikipedia, va a salir también su primo, que se llamaba exactamente igual que había nacido el mismo año, de 1490 fueron juntos a la universidad a estudiar filosofía y teología, y ambos hicieron una carrera política igualmente exitosa, pero uno del lado católico, que no nos va a interesar aquí, y otro del lado protestante, que es el que vamos a ver. Este chico, muy inteligente, mejores notas en filosofía, muy malas notas en teología, este chico estudia en la universidad y como es hijo de un soberano, es hijo del soberano del príncipe de Ansbach, este chico inmediatamente es aceptado en la iglesia sin mucho esfuerzo, o sea, sin rendir grandes exámenes, ni nada por el estilo. Y él decide ingresar a esta orden de los caballeros de Malta porque él se da cuenta de un aspecto los, la orden está en decadencia, pero es un territorio muy grande. Entonces, él dice, aquí tengo buenas posibilidades. Y entonces, ¿qué hace él, estimado público? El primero, que es lo que yo aconsejo a ustedes, él estudia el contexto y la atmósfera. Y él se da cuenta que tanto las clases altas, los caballeros, como las clases bajas, campesinos y artesanos, no quieren seguir viviendo en un estado eclesiástico. Entonces, él que ha escuchado ya la reforma protestante, por ser anotado arriba, 1517, son los primeros años de la reforma protestante, este tipo, estimado público, decide dar un golpe triple o sea, un golpe maquiavélico. Él no leyó Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo se ubicó después de todos los asuntos que les voy a contar. Pero sin duda alguna, él ha hecho un maquiavelismo en la praxis. Estimado público, después de estudiar concienzudamente la realidad, él reúne a sus compañeros y les dice, no podemos seguir actuando así. Las potencias circundantes, sobre todo Polonia y Rusia, son muy fuertes y pueden terminar con nosotros cualquier momento. Entonces él propone convertir este estado eclesiástico en un estado laico normal. Y como es un maquiaveísta, él dice, y yo... ...como el soberano... ...hereditario de ese estado... ...y a ustedes... ...a los 120 caballeros de la orden... ...les dice: ...a ustedes les voy a repartir el país... ...vamos a rifarnos el país... ...y ustedes van a recibir... ...120 enormes latifundios. ...y además... ...ustedes van a recibir... ...mujeres... ...y niños... ...entonces... ¿Qué pasa ante este ofrecimiento? Él y los caballeros aceptan en el acto, ni uno solo se niega. Los todos, Estimón publicó, sin saberlo, siguiendo el capítulo 18 de El Príncipe, rompen sus votos, sus juramentos de castidad, de pobreza y de obediencia, Los tres. Y el argumento que usan él y los futuros participatistas es el mismo el bien de la nación es algo superior a un juramento y por lo tanto hay que romper un juramento solemne si el bien de la nación lo exige entonces se convierten en una casta de altos eh, propietarios rurales cada uno recibe su latifundio su voto de obediencia al Papa y a la Iglesia construyen un Estado laico y encima, estimado público, que es lo interesante publican obviamente una justificación de estas medidas para ver esta, esta cuestión de la justificación quiero yo relatarles en un minuto cómo ha sido el día en que ha nacido el estado de Prusia, porque fue de un día al otro. Hay estados nacionales como Francia que han nacido muy lentamente, alrededor del año 500 después de Cristo, y no podemos decir cuándo ha sido fundado Francia, ya porque ha sido una época muy larga. Pero en cambio aquí hay una fecha exacta. El todavía más gran maestro de la orden teutónica, ...reúne a la población en la capital Königsberg... ...que es la ciudad donde nació y murió Kant... ...y donde vivió Hannah Arendt. El gran maestro reúne a la población... ...y aquí me gustaría conocer la opinión de ustedes... ...si ustedes hubieran sido miembros de la población... Porque de un minuto al otro, el gran maestro les dice a la población, ustedes ya no son teutónicos, a partir de este momento ustedes son prusianos. A partir de este momento ustedes ya no son católicos, ustedes son protestantes. A partir de este momento ustedes van a pagar la mitad de los impuestos que pagaban. A partir de mañana los hijos de ustedes van a ir a una escuela obligatoria, gratuita y laica. A partir de mañana quedan abolidos la mayoría de los fiados y ustedes van a trabajar más, pero van a ser mejor remunerados. Y ahora a sus casas. ¿Qué hubieran dicho ustedes si repentinamente están ante ese cambio de identidad social sin haberlo supuesto media hora antes. La población, estimado público, en Königsberg, en la capital, que ahora se llama Kaliningrad, hoy es parte de Rusia, la población no dijo nada, pero se sabe que aceptó sobre todo eso de que iban a pagar la mitad de los impuestos habituales, les pareció extremadamente positivo. Entonces, tenemos aquí el caso de alguien que crea un Estado con un golpe de Estado, o sea, un golpe de azar, muy exitoso. Y ese alguien se justifica. Y lanza un manifiesto con tres puntos que voy a relatar muy brevemente porque es lo que podría ser la filosofía política aplicada. Él dice, estimado público, que el bien de la nación justifica cualesquiera medios y que por lo tanto se pueden romper esos juramentos solemnes se puede echar por la borda a la orden teutónica se puede él proclamar duque soberano de Prusia etcétera porque el bien de la gente justifica todos estos actos de rebelión y de felonía o sea de traición eso están justificados por el bien de la nación. Luego, el mismo el manifiesto explica lo siguiente, que es una parte de la, filosofía, de la historia muy interesante. El mismo dice, ya el mismo Albrecht von Hoyfoderme dice, ya no estamos en la edad media, ya no vivimos. La gente recién se entera de que ha habido una época llaman de edad media mientras recién se entera que han pasado de una época milenaria a otra. ¿ya? Y la gente acepta porque la explicación es muy clara. Él les dice, ya no vivimos en la época de los caballeros, sino vivimos en la época de las armas de fuego, donde caballos, armaduras y esas cosas ya no juegan ningún papel. Y nosotros tenemos que dedicarnos a construir un estado moderno basado en la aceptación cotidiana. Adelantándose siglos a la Revolución Francesa, él dice, es el plebiscito cotidiano de los ciudadanos el que decide sobre la legitimidad o no de este nuevo Estado de Rusia. Porque ya no es la Edad Media, sino que ahora vamos a vivir en una época moderna, él e usa ese adjetivo donde la gente ya no va a tener la tuición eclesiástica, sino que cada uno va a estar libre de decidir su credo y cada uno va a estar libre de parlamentar con Dios. No se necesita más la tuición de la iglesia católica. Y luego él dice finalmente que el poder tiene un atractivo muy grande sobre la gente. Él usa las palabras, es, estimado público, el atractivo del poder es tan grande como los apetitos eróticos o apetitos similares. Es un apetito poderosísimo. Y como es un apetito muy peligroso, solamente uno debe ejercer el mismo. Entonces él dice, yo tomo sobre mis débiles hombros la tentación del poder, yo lo voy a ejercer en forma absoluta, y ustedes van a obedecer, pero van a obedecer con la conciencia tranquila y feliz, porque yo los voy a librar de las tentaciones del poder que son inmensas. Entonces, estimado público, tenemos aquí una argumentación, en primer lugar, que favorece el principio maquiavélico, el fin justifica los medios, luego, al mismo tiempo, él justifica la creación de este estado y la abolición de la orden de los caballeros teutónicos con esta hermosa teoría de que ya no se vive en la edad media sino en el renacimiento y en la edad moderna y que hay naturalmente que adaptarse a las novedades y que como el poder es peligroso pero hermosamente atractivo que, hay que uno tiene que sacrificarse ejerciendo el poder para que los otros no caigan en esa terrible tentación. Como ven ustedes, la modernidad aquí es usada como un argumento de filosofía de la historia y es usada en la praxis como un argumento programático. O sea, vamos a vivir mejor, vamos a comerciar con todo el mundo, se van a abolir todos los gremios y todos los esas cosas típicas medievales que impiden el ejercicio del individualismo, lo único que él pide, el, gran, el nuevo el duque soberano de Prusia, es obediencia completa de sus súbditos en cuestiones políticas. En ese campo, después en la casa, como él dice, pueden pensar y creer religiosamente lo que les estaba gana, él no interviene en eso. Los caballeros que lo acompañan se convierten en los grandes latifundistas de Prusia. En Alemania, estimado público, hasta 1945 eran muy conocidos porque eran latifundios muy grandes y relativamente bien administrados. Era una nobleza poderosa la que se creó en 1525. Obviamente las cosas nunca son tan esquemáticas, hubo una cierta posible. La orden teutónica en el momento ese de 1525 dominaba lo que luego fue Prusia, pero también esas naciones bálticas Estonia y Letonia, no Lituania, que nunca pertenecía a la orden. Y esas dos regiones no quisieron participar en el nuevo Estado, y esas dos regiones fundaron un Estado propio, muy similar, pero un Estado propio. ¿Ya? eso sí se disolvió rápidamente no tuvo de ninguna manera la seriedad de Prusia. quien se acuerda ahora del ducado de Curlandia que llegó a ser soberano llegó hasta tener una colonia en América Latina algunas islas del Caribe como Tobago fueron parte de ese ducado de Curlandia de quien absolutamente nadie se acuerda o sea hubo una cierta resistencia y la resistencia fue con argumentos parecidos a un buen chico yo creo que usted hubiera sido un buen chico en ese momento y hubiera dicho, mi honor, mis juramentos son superiores al dinero y al poder. Hubiera dicho, yo quiero seguir siendo célebre, <risa> nada de mujeres, nada de latifundio, yo quiero seguir ser, siendo obediente al Papa. Estos tipos del norte, del extremo norte, lo hicieron. Pero al muy poco tiempo eso bueno, sí, se se sí. de la años. Sí, sí, sí porque el, había también un gran maestre, subalterno, un segundo gran maestre en el norte, y ese tipo se proclamó también, nunca soberano de Curlandia, pero eso duró muy poco el experimento. Es decir, eh, eh, lo que ha sobrevivido a la historia es evidentemente Prusia, que luego se convirtió en un gran reino y luego se convirtió en el núcleo de la. Aunque la región de Prusia, o sea, la Prusia geográfica propiamente dicha, hoy está dividida a entre Rusia y Polonia. La población de habla alemana, en 1945, varios millones de habitantes fueron simplemente expulsados por el victorioso ejército rojo de la Unión Soviética. Quiero comentarles muy brevemente de un tirano violento, todo Estado debe contar de alguna manera con la aprobación espontánea y voluntaria de la población. No se puede gobernar un país si toda la población está permanentemente en contra. Por más astutos que sean los gobernantes, por más hábiles que sean las medidas que tome el gobernante, si falla este elemento de la confianza, entonces ese elemento de la lealtad, ese Estado se va a venir abajo. Él, que era un historiador relativamente bueno, Federico II, va mostrando, estimado público, cómo los Estados más estables en el tiempo son aquellos que cuentan con un respaldo, no mayoritario, pero con un respaldo relativamente serio y perdurable de una buena parte de la población. Y al mismo tiempo, ese es el primer punto, y en el segundo punto, Federico II critica a Maquiavelo porque dice, no es la astucia la virtud máxima del gobernante, sino el saber infundir confianza ante sus súbditos, la confiabilidad es lo que hace estable a un gobierno. Y él señala una serie, por ejemplo, de operaciones comerciales, donde evidentemente la confianza juega un rol indirecto, pero muy grande. Y ese rol lo vemos todavía ahora, en operaciones que obviamente Federico II no conoció, pero que tienen un carácter similar a, los, a las operaciones que él describe, por ejemplo casi todos ustedes con seguridad usan cajeros automáticos aquí en Bolivia que yo sepa nunca ha habido una queja de que el cajero automático dé menos dinero del que el propio cajero registra, es decir que nunca un aparato uno ha pedido mil, el aparato le ha descontado mil de la cuenta y el aparato le da solo 800 porque puede hacerse eso electrónicamente un tipo hábil con ayuda de altos funcionarios del banco puede hacer eso y puede hacer una especie de descuento automático a los ingenuos que usan, pero aquí en Bolivia donde yo he vivido en Alemania tampoco nunca hubo ningún reclamo quiere decir que la población confía en que el banco se va a comportar adecuadamente según reglas morales estimado público porque evidentemente si no el sistema económico mismo entraría en colapso eh, si en cada momento nosotros tuviésemos desconfiado. Por ejemplo, nosotros compramos en una tienda tal cosa y la tienda nos dice como es una cosa muy pesada yo se lo llevo a su casa, nosotros generalmente tenemos la confianza de que el proveedor nos va a entregar tal cual no nos va a entregar con una disminución, salvo casos ya flagrantes de delito penal. Pero normalmente, normalmente es el argumento de Federico II, la confianza de parte del usuario y la confiabilidad de parte del gobernante es lo que hace la posibilidad de un gobierno estable y no las astucias maquiavélicas. Por eso el libro se llama el Antimaquiavélico. Él trata también de demostrar, estimado público, que el Estado de Derecho no necesariamente tiene que ser un régimen democrático. En Prusia, hasta la segunda mitad, imagínense ustedes, segunda mitad del siglo XIX, no hubo ni partidos políticos, ni parlamento, ni elecciones. O sea, cuando ya en Bolivia había esas instituciones, en Prusia no existían. Y sin embargo, que es también lo que hablaba Hegel, es un Estado de Derecho, el caso más famoso está unido justamente a la memoria de este poderoso rey, Federico II, que no por casualidad se llama el Grande, el único monarca de todos los estados alemanes a quienes la historiografía le ha otorgado ese curioso epíteto de el Grande, es el único. No ha habido en la historia alemana un Carlos el Grande, un Carlos V, que ha sido emperador del Sacro Imperio, ni nadie, solamente este Federico II. Él quería ampliar un poco su modesto palacio de San Sanssouci. Y él afectó pagando a una propiedad de un molinero que estaba al lado. Ese molinero no protestó al rey, sino que se dirigió a un juzgado. Y ese tribunal falló en contra del rey. Era un rey absoluto. Hubiera podido simplemente dar una controla y decir, tú juez de quinta categoría te destituimos en el acto si no revocas tu sentencia. El rey dijo lo contrario. El rey es el primer servidor del Estado y por lo tanto yo soy el primero en aceptar eh, el fallo del juzgado y me retiro de la propiedad y lo indemnizo además por los días en que lo he perjudicado. Lo indemnizo por los días en que lo he perjudicado. Y eso crea una monarquía absoluta, estimado entonces, ¿qué es lo positivo según Hegel? Y en ese punto también Kant, que jamás protestó contra Hegel, jamás. Es el punto de también de Kant, que jamás protestó contra por ejemplo, les voy a contar lo que ha hecho este soberano, que no era un angelito, cuando se trataba de súbditos extranjeros. Entonces, estimado público, aquí tenemos a alguien que, que, que teoriza sobre aspectos no tan conocidos de lo que podríamos llamar la ciencia política, o sea, ese juego entre la confianza que tiene la población y la confiabilidad que irradia el gobernante, y eso, esos son los puntos importantes que componen el antimaquiavelo de Federico II, que es una teoría, en el fondo, de la relación de confianza mutua que debe existir entre gobernantes y gobernados independientemente si es un Estado democrático o no. Eso es lo interesante de esta obra. Federico II, con esto terminamos, estimado público, esta pequeña anécdota histórica, Federico II, sin tener ninguna base jurídica, atacó el imperio austro-húngaro y lo venció en, una, en unas guerras muy largas y extremadamente costosas. Pero él se anexionó la parte más rica, donde estaba la incipiente industria pesada, Silesia. Y eso en las mitades del siglo XVIII pasó a ser propiedad de Prusia. Y luego, en nombre, este es un documento muy divertido, pero pueden ver ustedes, en nombre de la Santísima Trinidad, y para respetar los derechos de la Santísima Trinidad, ¿qué tendrá que ver con el fondo del asunto? Federico II el Grande, la Emperatriz María Teresia de Austria, y la Emperatriz Catalina II, también la Grande de Rusia, se reparten Polonia, sin preguntar claro a los polacios, y se reparten y deja de existir ese noble y antiguo país, mucho más antiguo que Prusia. Existe Polonia desde el año 1000 o existía Polonia desde el año 1000 como una monarquía bien establecida además muy grande en extensión las tres naciones vecinas sin asco se reparten el país y con métodos de corrupción muy usuales viven al ejército polaco que obviamente no puede hacer nada lo que queda del ejército polaco contra las fuerzas combinadas de Austria Rusia y Prusia entonces, este Federico II no era un hombre Y aquí viene el gran problema. Me adelanto a la clase que vamos a dedicar a Kant. Él nunca protestó Kant contra la partición de Polonia, contra la conquista de Silesia y contra otras aventuras en las que estuvo envuelto Federico II, que evidentemente era un hombre muy filosófico. Todos los días cenaba con Voltaire. En los largos años donde Voltaire estuvo en el exilio en Berlín, pero al mismo tiempo, durante el día, estimado público, se dedicaba a fortalecer su ejército y a aventuras en el exterior. Todo en nombre de la ilustración, que es también una mácula que cae sobre la ilustración, que no es la cosa tan, tan limpia como nosotros nos imaginamos. El argumento de la teoría de la relación de confianza mutua, o sea, como un argumento filosófico-político, ¿no? ¿cómo, ¿cómo se reivindica digamos, en la modernidad, en la filosofía política moderna actual? Porque pareciera que simplemente digamos, es un acto de fe. o sea ¿Cómo, cómo esto se plasmaría se en la política? Hay un elemento de fe. Eh, que es como yo creo que les he explicado la fe que tenemos en que el, contra, no el, contra, el otro va a cumplir lo que más o menos propone si yo digito una suma que quiero retirar de mi cuenta corriente en un aparato automático, es evidentemente un acto de fe el esperar que el aparato me va a dar exactamente la suma, porque si falla, digamos en el presupuesto yo dijito mil bolivianos y el aparato me da 900, eso sí estimado público, no hay a quién quejarse, porque lo recibo es mil y si usted se va a quejarlo a decir no, usted ha recibido mil, no hay a quién que pase, es un acto de fe. Entonces, él se dio cuenta, Federico Sierra, que muchísimas acciones de la vida cotidiana nosotros dependemos de la buena fe del prójimo y esa buena fe filosóficamente existe. Porque el ser humano, en el fondo, es bueno. O sea, la maldad es la excepción. que Es una idea muy eh, expandida en esa época. La maldad es la excepción. Existe, pero es la excepción. En realidad, los seres humanos somos bonitos. No sé qué opina usted de eso. Los seres humanos, en el fondo, somos buenas personas. Pero cuando llevamos esta temática a las instituciones políticas, no, por ejemplo, este, este elemento de confianza no, no, no, no se lleva a cabo, estamos digamos, rumbo a las elecciones judiciales y por más de que se haya implementado la designación de un colegiado para calificarlos, ya hay no, un elemento, o sea… De, desconfianza desde, desde el principio, o sea que no, no hay confianza en las instituciones políticas, por tanto ciudadanía e institucionalidad, no creo digamos, que estemos rumbo un, a una gobernabilidad, no pienso que... Sí. sí, evidentemente tiene usted razón, en lo que yo conozco, yo estudié antes de filosofía ciencias políticas, evidentemente la gobernabilidad está unida a un elemento de confiabilidad, eso es clarísimo, es decir, sin una porción muy grande de confiabilidad, no puede haber una buena gobernabilidad. Pero en situaciones de crisis, no es algo que atañe solo a Bolivia de ninguna manera, en situaciones de crisis el ser humano muestra sus lados más negativos. Es en situaciones de descomposición de los valores sociales cuando las viejas normativas éticas se diluyen ...cuando el país entra... ...por ejemplo en un estado de modernización... ...el país... ...entra en una avalancha... ...de procesos que a la mayoría... ...de la población no le gusta... ...ya que usted me hace esa pregunta... ...lo va a durar un minuto... ...quisiera contarles a ustedes... ...que en Colombia... ...nuestros vecinos de arriba... Eh, país ...que en los últimos años... ...ha progresado muchísimo que ahora se ha convertido en la tercera potencia latinoamericana después de Brasil y México, superando de lejos a la Argentina, ha nacido una corriente tanto filosófica como politológica muy importante que estudia si, sí, es una pregunta muy interesante que no presupone una respuesta, esta corriente investiga si sí, la modernización y la urbanización aceleradas de Colombia en la segunda mitad del siglo XX, son o oh no los motivos causales de la terrible violencia en la que ha vivido Colombia hasta el año pasado. Ustedes saben, varios grupos guerrilleros, algunos de ellos ocupando vastos territorios hasta ahora, una enorme cantidad de víctimas. Sobre todo la primera violencia entre 1948 y 1953 costó más de 300.000 más de 300 muertos. Es decir, para un país relativamente pequeño en esa época fue una matanza sin igual. Entonces la gente se pregunta si hay una pérdida de confiabilidad de parte de los gobernantes y pérdida de confianza de parte de los gobernados, cuando los lazos primarios se diluyen. La urbanización acelerada, la modernización en general de Colombia, destruyó evidentemente en muchas regiones del país esos lazos primarios. Por ejemplo, campesinos que ya no pueden vivir de su tierra, por ejemplo, la familia se ha extendido, ya no hay tierra para todos. Entonces, una parte de los hijos emigra a las ciudades grandes. A buscar trabajo sin tener parientes, es decir, sociológicamente hablando, sin tener lazos primarios fuertes, la gente se expone a una nueva vida. Y en muchísimos casos, estimado público, esa nueva vida resulta muy mala. tema de Colombia y Prusia ¿no? es una combinación que va sí, a muy bien. Muy Uribe. Por las dudas, Uribe es un apellido extremadamente popular en Colombia como Jaramillo. No, no, no quiere decir que tenga nada que ver con el expresidente. Colombia es un país, desde el punto de vista del registro civil, muy curioso, diez apellidos componen la mitad de toda la población del país, como Jaramillo, Uribe, Londoño, etcétera, son extremadamente usuales esta señora María Victoria Uribe ha estudiado el problema que menciona el señor de los esmeralderos porque antes de que se convierta en el país exportador de petróleo y de carbón que es ahora y de industria farmacéutica aquí las farmacias están llenas de productos colombianos Colombia exportaba solo café y esmeraldas y el negocio de las esmeraldas como todo lo que es muy valioso en cosas pequeñas, estaba siempre en o está hasta ahora en manos de mafiosos. Y estos mafiosos, como dice el Señor, además de acopiar esmeraldas se dedicaron a matar gente, con una extremada facilidad. Y eso estudia María Victoria Uribe. Es esa, esa violencia extremada que han usado los esmeralderos, funcional para el mantenimiento posterior de la casta de esmeralderos. Y ella llega a una opinión negativa. Ella dice que esa violencia exagerada ha impedido la formación de esa dupla confiabilidad-confianza. Y que justamente eso ha hecho que la industria de las esmeraldas pase siempre de una mano mafiosa a otra y nunca se haya podido establecer una buena clase alta de esmeralderos. O sea que es la falta de confianza porque los esmeralderos in introducían, además, dice ellos, pero eso no conozco, en el Magdalena Medio, sobre todo en ese gran río eh, colombiano, introducían aspectos modernos, como por ejemplo, pago en dinero y no en especies. Fueron los primeros que introdujeron hace muchísimo ya eh, salarios, siempre además tramposamente pagados a los pobres trabajadores de las esmeraldas. Entonces, ella cree que Colombia, ella cree, por ejemplo, que esa violencia brutal de los esmeralderos ha sido heredada por los cocaineros, que es lo mismo, según ella. Entonces, este maúl aquí tiene un problema muy interesante y muy estudiado en Colombia, que es justamente la tendencia a cierto tipo de producción que destruye el tejido tradicional social, lo destruye y no lo puede sustituir con otro. O sea, confianza y confiabilidad decaen enormemente con la introducción de cosas brutalmente modernas, brutalmente modernas, pero de baja calidad humana. Es una tesis muy interesante yo les recomiendo, si ustedes ven algo de ella en internet, porque se trata seguramente de una de las lumbreras del pensamiento politológico-sociológico en América Latina. Eh, como ya son las cuatro y media, estimado público, más bien aquí haremos una pausa y luego seguimos con el otro tema que va a ser la utopía del renacimiento. su unidad nacional recién en el siglo XIX. O sea, tanto Italia como Alemania como naciones, más o menos compactas, son posteriores a la República de Bolivia. Y Maquiavelo ya en el siglo XVI es el que propuso la unidad italiana y vio, percibió, estimado público, en el Papa el principal obstáculo a esa unidad. O sea, un príncipe que era al mismo tiempo jefe de la iglesia y soberano de un estado temporal, normal y corriente, como era el estado de la iglesia que ocupaba el centro de Italia. Un estado, como ya les he contado, que tenía corte, ejército, impuestos, todo lo que tiene un estado normal y además un estado famoso hasta el final, por su enorme corrupción. La boliviana es muy pequeña, si comparamos los datos históricos que hay, por ejemplo, sobre la corrupción en la Corte Vaticana en las, en los, en las primeras décadas del siglo XVI, pero una corrupción que tiene una justificación y aquí los partidarios de la estética seguramente me van a apoyar, porque ha sido una corrupción extraordinariamente favorable. Para la creación del gran arte renacentista. Maquiavelo, entonces, estimado público, lo no tenemos también que ver, eso simplemente tienen que acordarse ustedes, de que además de ser un maquiavelista, era lo que podríamos llamar un patriota, un hombre que quería la unidad de ese territorio que fue conseguida solo mucho más Si no hay ninguna observación sobre el Maquiavelo, personaje en toda forma muy interesante. También escribió la letra para óperas de la corte vaticana. También escribió una novela erótica, La mandrágora y otras cosas que es muy divertida, muy bien hecha. Realmente era un hombre de muchísimo talento. Si no hay más preguntas pasaremos entonces a un género que floreció justamente al comienzo el Renacimiento, que es el género de la utopía, que es de un alto valor filosófico. Permítanme ustedes, estimado público, una pequeña observación sobre el conjunto de estos pensadores, y puesto ahí en la parte derecha de la pizarra a los tres más famosos, Moro, Campanella y Bacon. Vamos a verlos a los tres brevemente. Y van a, ver, van a ver ustedes que hay un elemento teológico muy antiguo que se repite en todas las creaciones de una utopía, elemento que no es ajeno a la teoría marxista. Este es el punto más controvertido. Ese elemento teológico, estimado público, está contenido en la Biblia y en muchos relatos de orden religioso, de otras grandes confesiones, por ejemplo hay cosas similares, sobre todo en el budismo. La idea es muy simple, otro orden social, un orden más justo es posible. Y es posible si los seres humanos se unen contra los malos gobiernos. Este es el elemento central de todas las utopías posteriores, o sea, estimado público, un orden social más justo es posible si nosotros en forma coordinada combatimos y luchamos por la elección de ese orden social más justo. Y eso implica una especie de coordinación entre las partes interesadas en el orden social. Y una coordinación es naturalmente un proyecto revolucionario, en el sentido original del término revolución, o sea, simplemente darle la vuelta a algo. Entonces, revolución, estimado público, significa también, en, el, en, el, en su significación primaria, eso se puede ver en cualquier diccionario, primero va a aparecer esa definición, una simple vuelta al lugar de origen, pero cambiando algo. Ese, esa significación ha estado presente en todas las grandes religiones. Quiere decir, señoras y señores, que nosotros los seres humanos siempre hemos tenido por lo menos el deseo, tal vez no muy claramente expresado, de que otro mundo, un mundo más justo, un mundo menos sacrificado para la vida cotidiana de que eso es posible. Y eso es posible, estimado público, tal como lo explican muy claramente los evangelios, que es uno de los documentos utopistas más interesantes. Eso es posible si nosotros dejamos de lado nuestras aviesas intenciones por poder, dinero, es decir, esos pecados capitales que están, que están eh, como ustedes saben, eh, nombrados en todos los documentos de todas las religiones en todas las religiones hay una negativa a la codicia, a la concupiscencia a la, a esos valores que después de todo no son tan desagradables para la vida cotidiana A ver, estimado público, pónganse ustedes es una figura religiosa la mano sobre el corazón y digan un pecado? Puedo yo podría ah. renunciar a toda forma de codicia, podría yo realmente dar una parte de mis modestos bienes a los pobres, podría yo dejar de codiciar la mujer del prójimo, podría todos no sé los mandamientos religiosos, podría yo dedicarme realmente a una vida santa o esa vida sería extremadamente aburrida y tediosa. Son preguntas típicas, estimado público de la teología católica y también de muchas otras religiones. Y estos pensadores, estos grandes pensadores futuristas han sido seguramente <coughs> iluminados por esa pasión religiosa. Quiero comentarles muy brevemente que Tomás Moro es hoy santo de la Iglesia Católica. Sí. O sea, hay un día especial dedicado a él, según el Santoral de la iglesia católica, eso no sé cuándo es, y hay iglesias dedicadas a su memoria. Y Tomasso Campanella fue un monje, un religioso italiano del extremo sur, un monje calabrés, de Calabria, de esa punta que dice la italiana. Permítanme unas palabras sobre Tomás Moro, porque la vida de él, extremadamente interesante. Él era, estimado público, un abogado, un hombre de leyes, un gran conocedor y además un hombre que había hecho mucho dinero con su profesión, un hombre muy exitoso. Y él ingresó al servicio de la monarquía bajo un rey de enorme importancia política, no filosófica, Enrique VIII. Él llegó a ser lo que se llama Lord Canciller de Inglaterra, o sea, lo que ahora es el primer ministro, la autoridad más alta después del rey. Y él, estimado público, es aquel que por razones morales, es decir, porque no convenía a sus creencias sobre la ética, él terminó con la cabeza cortada en el patín. Enrique VIII decidió en un momento, estimado público, divorciarse de su primera esposa que no le daba el deseado hijo varón y Enrique VIII como tal vez saben algunos de ustedes que han visto su famosa señal televisiva Enrique VIII se casó varias veces y muchas de esas esposas terminaron con la cabeza cortada, varias de ellas las pobres le hicieron absolutamente nada de las cosas horribles que les imputaban no juicios este eh, Tomás Moro siendo Lord Canciller de Inglaterra se negó con su firma a ratificar esas medidas del rey Enrique VIII. y esa decisión ética para que vean ustedes que hay nomás más en el mundo que actúa de acuerdo a principios éticos esa decisión no avalar algo contra mi conciencia es lo que le valió el patíbulo, o sea, la cabeza cortada a una edad muy temprana. Vamos a ver estimado público, solamente una obra de él, que es la obra que le ha dado el nombre a todo el género. Su obra se llama Utopía, que en griego significa sin lugar o no lugar. Ya, ya el nombre de la obra para los entendidos, solo para los que saben griego, nos quiere dar una visión de algo estrictamente ficcional. O sea, en un lugar es algo que no existe en la realidad y que solamente tiene lugar en una ficción literaria. Pero esta utopía, que es la segunda después de la que hemos visto, de la República del Divino Platón, esta utopía es muy interesante para los latinoamericanos porque seguramente Tomás Moro se ha inspirado en los primeros reportajes que llegaron después del descubrimiento de México. La obra apareció en 1516 y él describe justamente una isla perdida en el Atlántico, una isla que se llama Utopía, donde los seres humanos viven de acuerdo a las razones. Y al vivir de acuerdo a la razón, es una sociedad donde no hay explotación de uno sobre otro, salvo excepciones, que las vamos a mencionar. Y al mismo tiempo es una sociedad donde todos son felices, o sea, donde no hay campo para ese fenómeno tan usual en el mundo que es la infelicidad. Ahora, no sé a ustedes qué les parece si algo así es simplemente pensable, que es la primera y la principal crítica que se le ha hecho a amor. ¿Es pensable en términos filológicos, filosóficos, un mundo sin injusticias, sin explotación, sin maldades, sin codicia? ¿O eso es realmente solo una obra de la literatura? Pero aún si es una obra de la literatura, solo una obra de la literatura, no hay duda que nos sirve, como diría Kant, como una idea regulativa. O sea, no sirve, lo que nunca hubiera existido, como una idea que nos ayuda a concebir algo mejor. O sea, tiene una función prognóstica no exacta de que va a pasar eso, pero de que podría hacerse el intento. Entonces, estimado público, muchos, muchos esfuerzos que se han hecho en el mundo tienen ese carácter utópico. Tal vez no lleguemos a la perfección, pero lo peor, la peor gestión, es la que no se hace, entonces la peor gestión sería no haber nunca intentado la mejora de nuestro orden social. Ese es el trasfondo filosófico de la utopía. Me permito, estimado público, algunas aclaraciones importantes sobre esta obra porque evidentemente tiene unos elementos protofilosóficos. Él no era un filósofo de profesión, como les dije, sino un abogado. Pero era un hombre muy leído. Y su mejor amigo, eso sí, el amigo de toda su vida, era el filósofo Desiderio Erasmo de Rotterdam del cual hemos hablado muy brevemente en la sesión anterior, que no, es, no ha sido un gran filósofo, sino un gestor un ¿no? animador de causas filosóficas. Gente que también se necesita. No es cierto, se necesita, por ejemplo, una institución para la enseñanza de la filosofía, se necesitan algunos instrumentos que antiguamente se llamaban libros o revistas que hoy, se llaman productos electrónicos y se necesita también ocasionalmente alguien como yo que trate de provocar a ustedes con algunas afirmaciones que pueden parecer curiosas. O sea, se necesita lo que se llama un aparato institucional. Y en ese aparato institucional es que Tomás Moro ha tenido sus mejores medios. Eh, perdón, doctor, usted queda en este bibliografía, yo no puedo recordar en este instante qué parte exactamente, pero es justamente como usted dice, la posición de, de los latinoamericanos que entienden que bibliografía está basada en las, en las misiones jesuíticas y actuar, y luego, o sea, después de los 70, varios antropólogos que se han demostrado, no como los guaraníes no centraliza el poder ante esa lucha la usted menciona varios asuntos en una sola pregunta las misiones jesuíticas y la propia existencia de la orden jesuítica son posteriores a Tomás él, es, él publicó la obra en 1516 y recién en la mitad de Marcoso, a mediados del siglo XVI es que aparece Ignacio de Loyola y la orden jesuítica es posterior. Pero no hay duda, estimado público, de que hay muchos autores posteriores que se han servido de la idea de Moro para más o menos diseñar cómo podría ser el orden ideal. Y ahí tiene usted razón: los jesuitas en el oriente boliviano, en el Paraguay, en la provincia argentina de Misiones, han tratado de establecer un orden colectivo. Esta que se parece a lo propuesto por Mor, y como esta obra tuvo una enorme difusión, es una época, estimado público, en la que había mucho menos libros que ahora, y por lo tanto, un libro así podía naturalmente concitar un interés mucho mayor, porque no había mucho que leer en esas épocas. Entonces, se nota por la cantidad de ediciones que tuvo la obra fue extraordinariamente popular en la primera mitad del siglo XVI. Ahora, la pregunta que usted eh, alude tiene varios planos muy diferentes entre sí, porque hay una tendencia utópica muy clara entre los partidarios de la llamada teología y filosofía de la liberación. Todos ellos, Enrique Dussel, Franz Hinkelammert y otros menos conocidos, por ejemplo, Rodolfo hay muchos, son unos 15 o 20 pensadores, más o menos ilustres, todos ellos tienen una tendencia utopista, reformadora, semisocialista. Todos ellos. No existen, Utopías, estimado público, de carácter positivo, donde haya una gran industria privada, donde haya un florecimiento de la propiedad privada. Todos estos utopistas, y este es el punto central, han creído que la propiedad privada es más bien un obstáculo a la felicidad de una población. Han creído que la, el deseo de ganar la codicia es algo negativo dentro de la tradición liberal en cambio eso vamos a ver también en una sesión posterior que la vamos a dedicar a John Locke, probablemente la próxima, vamos a ver estimado público que la codicia no es necesariamente algo negativo, sino el impulso que hace avanzar a las naciones, porque si no, si no hubiera codicia, es decir el intento de poseer algo más el intento de mejorar la vida, el intento de divertirse más todos son comparativos estaríamos naturalmente en un medio estático como nuestros antepasados y en las cavernas ha sido probablemente la codicia lo que ha llevado a nuestros antepasados a vivir de otra manera que no sea en las cavernas seguramente alguien dijo si nosotros mismos construimos una casa o algo similar a una casa, nosotros vamos a vivir Mejor que en la cabela Va a estar mejor ventilada Va a tener más luz Etcétera Y otro habrá dicho Si yo poseo Algunos objetos importantes Un hacha propia, no un hacha común Seguramente yo voy a ser más feliz Y otro habrá dicho Si yo poseo cuatro mujeres y En lugar de uno que yo también A mi manera voy a ser Más feliz que el otro Entonces la codicia y ese es uno de los elementos que vamos a ver a partir de la próxima sesión la codicia sobre todo en el pensamiento liberal es vista no como algo negativo sino como algo extremadamente positivo estimado público o sea como un elemento antitópico uno. pero no nos adelantemos vamos a examinar eh, la pregunta que usted aborda en varias sesiones Solamente le quería indicar, por las dudas para los que tienen interés, hay un escritor francés que ha revitalizado esta idea de la utopía <coughs> que es el antropólogo Pia Clast. Y él, estimado público, en un estudio, eso sí, muy controvertido, porque las fuentes que ha utilizado son fuentes seguramente dudosas. Él ha demostrado que los tupi guaraníes en Bolivia, en Paraguay, en el sur del Brasil, a propósito no han construido una eh, estructura estatal, sino que a propósito se han quedado como sociedades segmentarias que no poseen una cúpula, una élite gubernamental esa idea difícil de probar si era verdad o no sobre todo en sociedades que no tenían documentos escritos es muy difícil de afirmar algo o lo contrario sobre todo si es del pasado y las reconstrucciones que se han hecho sobre cómo son los valores de orientación de los guaraníes actuales son más bien este modo público, decepcionantes porque han resultado los guaraníes exactamente como el resto de los seres humanos y los seres humanos, todos nosotros, eh, nos movemos eh, en favor de bienes materiales o espirituales, pero siempre queremos más nosotros no queremos la mayoría, vivir bien sino queremos vivir mejor queremos vivir mejor que nuestros antepasados en forma más larga, en forma más agradable, es decir, el vivir bien es una, es una constante, probablemente antropológica humana, que nos ha sacado del mundo de las cavernas, y que nos ha dado una dinámica propia que solo entre el reino animal poseemos los seres humanos. Este momento, veremos otro elemento de la utopía que es muy interesante. En la utopía, y eso se repite, la utopía de Moro, y esto se repite en todos, en todos los proyectos posteriores, no existen no existe una sociedad, estimado público, basada en el dinero. El dinero es visto como el mal mayor. Y esto también, estimado público, es muy interesante, porque casi todas las religiones... Tienen, no condenan, pero tienen una opinión relativamente crítica de ese gran instrumento llamado dinero. A ver, estimado público, imagínense ustedes una vida sin dinero, o sea, sin un instrumento que nos permita comparar nuestro rendimiento con la de otra persona. Yo sé que todas las comparaciones son odiosas, como dice un dicho muy. Aquí. Pero tiene que haber necesariamente un instrumento que nos permita comparar lo que produce uno, por ejemplo yo que produzco textos, con otra persona que por ejemplo arregla dientes. Entonces, ¿cómo vamos a intercambiar cosas? Sobre todo cuando hay que intercambiar productos un poquito abstractos, como por ejemplo aquí un productor de textos, ¿no es cierto? Yo no le puedo decir al dentista: mira, te pagaré el tratamiento que me has hecho hoy con un hermoso ensayo sobre la utopía de Tomás Moro. El dentista me puede decir: no me interesa lo más mínimo. Pero podemos triangular. Y el dentista mismo me dice: pero hay un tipo que me debe algo por un tratamiento. Y ese tipo a ese tipo se lo puede. Enganchar en el negocio triangular porque ese tipo sí tiene interés por textos. Entonces tú le das el texto a un tercero y ese tercero me da a mí lo que me hace falta por la curación que yo le he hecho. En esta triangulación elementalísima, las triangulaciones, este modo público, no tiene uno, sino miles de factores, que es el curso del dinero. Si ustedes solamente en el curso de un día verían por cuántas manos pasa un simple billetito, por ejemplo, el billete que ustedes le entregan al conductor del minibús y ese compra una salteña, el salteñero compra insumos en otra parte, etc. En pocas horas el dinero circula enormemente y en forma que no se puede prever. Por lo tanto, es algo que nos permite comparar productos, servicios, etc. de forma muy útil pero al mismo tiempo para el pensamiento religioso que cree en la calidad única, por ejemplo, de las virtudes, a ese pensamiento religioso le es profundamente desagradable que, por ejemplo, la virtud, las virtudes morales puedan ser calificadas en términos financieros. Tomás Moro construye una parte importante de su utopía Pensando, estimado público, que las virtudes morales no tienen precio. Lo cual yo mismo no me atrevo a dar una opinión definitiva, pero veo por el silencio que se produce en este importante tema que evidentemente no hay una respuesta clara. Es decir, no se puede saber si las virtudes morales tienen o no precio. A ver, Eina Ross, ¿usted qué opina? No sé, doctor, tal vez unas 30 monedas por ahí pueden ser un buen precio. Ah, claro. En Eynard, sentido religioso, ¿no? Einar está, estimado público, aludiendo a, un, a los evangelios. A Judas se está hablando. Exactamente. Uno de los doce apóstoles vende su lealtad a Jesucristo por 30 monedas de plata, que en esa época era muy poco, ¿no es cierto? es decir, encima el bruto se vende como no tenía idea era pues, un religioso no tenía idea de la vida claro. Pues, es, es, es. lo que se sabe de él lo poco que se sabe de él es muy interesante este modo público porque se trata de una persona sin mucha relación con la vida práctica y entonces se vende por una suma ya en esa época extrema. y encima el ingenuo se arrepiente y como no le quieren aceptar de vuelta el dinero, ya se cometió la traición, ya ha pasado todo, entonces él se suicida. ¿No es cierto? Es un tipo eh, espiritualmente débil. O sea, un tipo lapiro, un tipo que no tenía las cosas muy claras y que por lo tanto, tanto la traición como el arrepentirse de la traición lo hace sin dinero y deja a sus hijos, lo principal. Yo siempre pienso en las generaciones futuras. Deja a sus hijos sin <risa> las 30 monedas y el señor. Pero también hay otra interpretación, ¿no? A ver, a ver. Sobre que recibe el, las 30 piastras, si no me equivoco, para traicionar a su, a su maestro de que estaba en las escrituras. El tipo termina eso y se visita. Pero nada nada del famoso San Pedro como dice. Sobre esta piedra de mi, de mi iglesia y lo, lo ha llegado tres veces, ¿no? Sí. Entonces, lo que hace eh, el que vende o la vende a, es cumpliendo, parece que fue, están estudiando de que uno de me los mejores aportes que tenía ¿no? eh, Jesús de Nazaret ah, Puede ser, puede ser. Pero no conozco bien. Eh, pero el Señor aquí nos muestra, estimado público, algo que sí puede ser cuantificado por el dinero, el dinero nos puede ayudar a comprender, él ha mencionado a San Pedro, como ustedes saben, tal vez, este apóstol no era el más inteligente, tampoco era digamos, el más valiente, pero Jesucristo le tenía un gran cariño y le dijo, tú Simón, le dijo, tú te llamas Pedro y sobre esta piedra, es un juego de palabras, edificaré mi iglesia, lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra, y etcétera, etcétera. Que es estimado público el único, el único basamento de la existencia del papato. O sea, es el único. Es esa famosa frase que le dijo Jesucristo a Pedro. Y como Pedro terminó, comido por los leones creo, no sé qué le pasa. no, no, terminó en algún... Pero boca a boca. Exactamente. Boca a boca, boca. Boca, boca. Él terminó como el primer papa y donde está el pretendido sepulcro de San Pedro ese es estimado público la base del altar principal de la basílica de San Pedro en el Vaticano que es la primera basílica de la cristiandad entonces tenemos aquí una filosóficamente muy interesante una construcción sobre mitos un mito es que realmente él, Pedro, hubiese sido realmente distinguido ante todos los otros con un rango. En los Evangelios no existe la palabra obispo, arzobispo, papa, pontífice, dios, etcétera. Todas esas cosas no. La Santísima Trinidad, nada de eso aparece en los Evangelios, en las Epístolas y en el Apocalipsis. Es lo que nosotros, los cristianos, filosóficamente hemos construido. Esa es la labor de los grandes pensadores de estos filósofos que hemos visto en la sesión anterior, cuando ustedes se han dormido, se han aburrido en la sesión anterior, cuando yo les he mostrado que el gran, gran mérito del cristianismo es haber unido la fe con la filosofía de su momento. Esos pensadores, orígenes, tertuliano, esos tipos, son los que han construido la idea de la Santísima Trinidad, que han empezado a dar nombres, tú vas a ser obispo, tu arzobispo, tu cardenal, tu pontífice, etcétera, que es estimado público filosóficamente muy interesante, porque el cristianismo ha resultado ser algo intermedio, una creación sincretista entre politeísmo y monoteísmo, y al mismo tiempo entre fe y razón. Es la única religión en el mundo que tiene ese carácter realmente sincretista tan amplio y tan benéfico, ¿qué sería para el arte? Aquí Aina Rosa nos puede decir, ¿qué sería del arte, estimado público, sin esa enorme cantidad de cuadros, retratos, estatuas, etcétera sobre santos y vírgenes? Y sería mucho más pobre, evidentemente, estimado público. Sería una desgracia para el arte que no existieran los santos, las vírgenes, y todos esos motivos politeístas de la religión cristiana y sobre todo de la católica que es muy sabia en ese sentido muy sabia porque considera las debilidades del ser humano y eso es lo que ustedes si se dedican a la política tienen también que considerar las debilidades del otro no son sus fortalezas porque ahí se los puede atacar entonces, estimado público tenemos simplemente aquí a Tomás Moro, que no le gusta todo eso. Él es católico, pero no le gusta ese culto de los santos, de las vírgenes. Él es en el fondo un proto-protestante, o sea, un protestante anticipándose a la reforma protestante. A él no le gusta todo eso. Él quiere volver a lo que él cree que es la pureza de la iglesia Cristo. Esa pureza donde la gente se hacían <coughs> favores mutuamente, se regalaban pan para que los chicos no se hubieran de hambre, solamente por razones morales, sin tráfico de dinero, sin tráfico de influencias. ¡Qué época más aburrida, no es cierto! Entonces, ¿por qué digo que es aburrida? Porque todas las críticas a <coughs> a la de Mor, a la de Campanella, Bacon y a las marxistas... Nos dicen lo siguiente, los <coughs> modelos utópicos de una sociedad sin conflictos, una sociedad donde todos cada día mutuamente se van haciendo favores solamente por, por dar al prójimo y no por remuneración, esa vida es extraordinariamente monótona, aburrida, tediosa, porque es una vida sin conflictos, sin problemas de subida y bajada social, sin ascenso y descenso social. Es una vida sin políticos, sin corrupción, evidentemente, pero sin temas también para divertirse. Entonces, estimó público, muy aburrido. Esa es la crítica general, empezando por Karl Popper, a todos los utopistas. Las utopías son sublimes, pero como ya han alcanzado la perfección, son estáticas, no son dinámicas. Y la utopía de Tomás Moro es lamentablemente la primera que solidifica un estado perfecto como el estado terminal, o sea, el final de la evolución humana. Justamente porque es perfecto. Algo que siga sí, lo perfecto no puede existir, porque entonces lo perfecto no sería perfecto, sería imperfecto. Entonces, ese mundo ideal, donde todos son buenos, iguales, donde no hay dinero, donde todos se aman mutuamente, qué cosa más aburrida, hombre, qué barato, donde todos se aman mutuamente, todos se ayudan. Cuando un chiquito, estoy mencionando un ejemplo de Thomas More, cuando un chiquito se accidenta en la población de utopía, toda la población corre a ayudar a salvar al niño, estimado público todos, en fin de una bondad increíble, ese mundo es un mundo sin literatura, es un mundo donde no hay arte también, ¿qué cosa va uno a pintar donde cada uno ya es un santo viviente? Entonces pues no hay necesidad de representación, la representación es como un doble de la realidad, no hay que representar la santidad porque ya cada uno es un ejemplo de santidad, entonces, imagínense ustedes un mundo así, nadie codicia a la mujer del próximo, <risa> ninguna mujer codicia al marido del de la próxima, etc. ¡Qué mundo tan perfecto y tan increíblemente aburrido! Porque no pasa ya nada, ya no hay conflicto, por favor. Es ético considerar que la literatura, vimos es deleite de las miserias, humanas en, en razón, digamos, de que cayeron las virtudes morales, por, por ejemplo, a mí me gustaría tal vez que nos explique ¿no? la, la posición de George Cine, que, que es el que, ¿Qué? Fiener, el que ha, eh, ha hecho ¿no? un análisis sobre, sobre el dinero, sí. porque digamos, personalmente cuando llevamos esta, esta antropología moderna, o sea, en la actualidad, o sea, pensamos ¿no? en las personas sin dinero prácticamente se van a poner en contraposición a lo que dicen los críticos del dinero respecto a que las virtudes morales no tienen precio. Todos los días, digamos, los seres humanos actualmente pasamos ¿no? por, la, eh, por la problemática existencial de la inestabilidad económica. Cualquiera de nosotros podría terminar bajo un puente. Es una No, y entonces, o sea, bajo, bajo un puente ¿dónde queda? ¿no? es donde quedan, es donde más no se tambalearían o, o donde menos se, pre, se preservarían las virtudes morales. Entonces, en este aspecto, ¿cuál sería el posicionamiento de cine de, de sí? eh, Le agradezco muchísimo por su pregunta. Eh, como Georg Simmel de comienzos del siglo XX, eh, lo dejaremos para algo posterior, pero veremos lo que ha dicho Thomas Moro porque evidentemente lo que usted nos acaba de decir es uno de los elementos fuertes que también tiene la utopía de Thomas More. Eh, como mi espíritu estimado público es escéptico y pesimista, tal vez indebidamente he atribuido mucho valor a los aspectos estáticos, aburridos y tediosos de todas las utopías, empezando por la marxista, ese mundo ideal de los comunistas, que hay cosas más tediosas. Me he excedido evidentemente y he dejado de lado los lados positivos de la utopía. Como usted... Cuando uno está en situación de extrema necesidad y pobreza, ahí se nota la necesidad imperiosa de que haya una solidaridad inmediata, no mediada burocráticamente, con los pobres, los necesitados, los accidentados, los que han sufrido. Y la invención de la utopía de Tomás Moro es justamente derivada, estimado público, de lo que él observó en una ciudad grande, en la Gran Bretaña, como, perdón, en Inglaterra, todavía no había la Gran Bretaña, en Londres, a principios del siglo XVI. Es una situación, estimado público, muy similar a lo que hemos mencionado de Prusia. O sea, también Inglaterra se modernizaba, también se urbanizaba rápidamente y con este proceso doble de modernización, urbanización, simultáneamente se convertía en un semillero de problemas sociales. Las descripciones de Tomás Moro en otra obra muy interesante, la justificación de la necesidad de la Iglesia Católica, donde él describe, estimado público, la horrible miseria que trae el comienzo de la modernidad a una sociedad medieval, como todavía era Inglaterra en su conjunto. Esa es una de las partes también de la utopía más interesantes, porque él rescata, él es un romántico, como los románticos del siglo XIX, él rescata lo positivo de la Edad Media. ¿Qué es lo positivo de la Edad Media? Sobre todo el hecho de que cada uno tiene un puesto claro en la sociedad, una sociedad estática que no se mueve mucho, y donde uno siempre tiene la seguridad de que va a comer ese día y que va a tener por, por lo menos un cobijo en la noche, porque la iglesia se dedicaba todavía a grandes obras de caridad. Entonces, en Tomás Moro hay evidentemente una nostalgia por ese mundo de la edad media que pese a ser autoritario, jerárquico todo lo que quieran ustedes que era ¿no? intolerante inquisitorial, todos los adjetivos negativos que quieran era al mismo tiempo para los pobres, no para los chicos como ustedes, universitarios que quieren brillar eh, a costa de sus méritos sino para los pobres para los que no pueden brillar porque no tienen información para ellos la Edad Media era un mundo mucho más vivible, mucho más aceptable que el Renacimiento. Entonces, tenemos aquí 1516, aparece esta obra, y esta obra es todavía considerada valiosa porque es una crítica a la incipiente modernización inglesa, y es indirectamente un canto a las pocas cosas positivas de la Edad Media que Moro las rescata. La existencia de los lazos primarios inmediatos, de solidaridad, la existencia de instituciones como la iglesia que todavía ayudan a unas masas enormes de pobres, la poca incidencia del dinero en los circuitos que ya había del tráfico de, de, de mercancías, etc., y también, estimado público, el hecho de que cada uno tenía más o menos un lugar definido en la sociedad y no tenía que luchar por una vida mejor, porque la gente tenía ambiciones muy modestas. Y los habitantes de utopía, estimado público, no hay duda que se contentan con muy poco. Es un régimen autoritario que prescribe qué es lo que tienen que creer, prescribe la utopía, qué es lo que tienen que leer. Todo está ordenado, estimado público. Y esa ordenación excesiva de la vida cotidiana, en la utopía de Thomas More a nosotros nos parece autoritaria o directamente totalitaria. Pero para muchísima gente modesta que busca tranquilidad, que no busca éxito porque hay mucha gente en el mundo, por ejemplo, en mi caso es claro, que no buscamos éxito sino tranquilidad. Entonces, para esa gente la Edad Media era positiva. O sea, lo premoderno era realmente todavía algo positivo. Entonces, la utopía de Moro es también claramente una celebración de las relaciones claras, simples, de jerarquías de la Edad Media, que daban tranquilidad a la mayoría de las personas, a la gran mayoría, que no eran individualistas codiciosos. Esos individualistas codiciosos, que son los que construyen el mundo moderno, el mundo occidental, a esos naturalmente les parece una cosa horrible la utopía. Pero, estimado público, para muchísima gente que no quiere grandes metas, sino que quiere vivir en paz, con cosas modestas, que quiere simplemente acabar la existencia tranquilito, sin grandes sorpresas, pero con algunas cosas seguras, para la inmensa mayoría, para la masa, naturalmente la utopía naturalista <coughs> de Thomas More era algo muy afectado. No pueden imaginarse ustedes el enorme éxito de ventas que tuvo esta obra. Justamente por la fama que alcanzó Thomas More con esta obra, fama intelectual, nadie había leído claramente las propuestas semicomunistas de la obra, es que Enrique VIII lo nombra Lord Canciller del Reino, solamente por su enorme peso intelectual. Estimó público. No, no, no, no, ¿En, ¿En qué medida no se convertiría lo que dice Erika? en una pobreza instrumental pobre, por ejemplo. El hecho de que toda la colectividad ayude al más necesitado sin mediar el aspecto burocrático, por ejemplo. Me especifico, eh, ¿hasta qué punto no se puede o no se ayudaría a uno planteando sin un aspecto burocrático que está necesitado o no? Porque uno muy fácilmente en esta sociedad puede decir, bueno, al final no hago nada porque mis qué sé yo mis eh, compañeros contemporáneos me van a ayudar en mis desgracias. Entonces, ¿hasta qué punto no se convertiría en una, en la pobreza como una cuestión instrumental? Eh, tengo el presentimiento, pudiendo equivocarme fácilmente, que el señor Rosso hace una alusión clara la situación actual de las ciencias políticas que discuten estimadamente este estimado público del problema si el exceso de seguridad social es algo benéfico o no para toda sociedad. Hay muchas, muchas críticas que dicen la extremada seguridad social, o sea el hecho de que nadie tiene que esforzarse mucho porque todos tienen seguro de desempleo, asegurado el, una renta mínima o asegurada la cobertura médica, etc., hace que la gente sea floja, hace que la gente deje de tener ideales, deja de ser un aliciente para el desarrollo social. Y por lo tanto, sí, y por lo tanto, para que sea competitiva, como dice el Señor, tiene que haber necesariamente un elemento de inseguridad en el sentido de que no todo está planificado, que puede haber todavía, campo para desarrollos nuevos. Ese estimado público, creo yo que lo que anude Eina Rosso, es la vieja y muy interesante discusión entre regímenes sociales estáticos y regímenes sociales dinámicos. Todos los regímenes dinámicos justamente derivan su impulso creador de que hay problemas, de que hay carencias y de que hay codicia. Yo solamente me adelanto, estimado público, a la <coughs> filosofía política liberal que justamente está basada en algo que parece a primera vista paradójico, en algo que parece desagradable. Inseguridad, codicia, envidia son virtudes Positivas, no individual, pero socialmente. No sé qué pensarán ustedes. Es una cosa muy dura, ¿no? Es decir, la codicia es algo positivo. Porque cuando todo está asegurado, cuando no hay inseguridad, cuando todo más o menos, cuando uno tiene un seguro, una renta mínima asegurada, etcétera, etcétera, cuando el Estado se hace cargo de sus hijos, de los problemas de sus hijos, entonces uno deja de pensar en soluciones innovadoras. Entonces el problema de la excesiva, eh, del excesivo seguro social universal es naturalmente la decadencia de esas virtudes que según algunos especialistas han hecho grande al mundo occidental. El mundo pasado sobre la codicia, la innovación, la dinámica permanente, eh, los cursos de las acciones que suben y bajan y que son obviamente un aliciente para el que quiere convertirse en millonario sin gran esfuerzo. El señor Untoja hace dos semanas hizo <coughs> su libro, Catarismo versus Marxismo, ¿no? donde justamente, eh, argumenta ¿no? sobre la, la envidia aymara, la rivalidad aymara, la competencia aymara, y que por eso eh, son camires, porque acumulan desde las 5 de la mañana. ¿No? Y entonces eh, hay, creo, una visión ¿no? de la filosofía de la historia y estos elementos de competitividad ¿no? en la construcción ¿no? o sea, de, la, de la identidad de, Mara y de y de la nación ¿no? que él está planteando. ¿no? Y, y se estaría basando en estos elementos que usted están... Muchas gracias. Eh, no quiero, estimado público, salirme mucho del tema, pero. El indianismo, y aquí está también lo rescatable de esta notable corriente, tiene muchas facetas. Hay un indianismo colectivista, un indianismo medio socialista, un indianismo medio populista, y también hay un indianismo liberal, cuyo representante más conocido es Fernando Toja, que aquí lo ha mencionado la señora. ¿Perdón? ¿Tal vez hay más? No sé. De todas maneras, estimado público, algo, alguito de razón tiene el señor Untoja. Por una simple observación empírica que pueden hacer ustedes cada uno. Si ustedes tuvieran conversaciones con empresarios aymanas, con estos nuevos ricos camillis, Sí, sí, sí. Verían ustedes, estos señores no se interesan por el indianismo. Tampoco están en contra, obviamente. Como es gente muy cuidadosa, justamente sabe calibrar posibilidades, ellos ven que este indianismo puede tener un elemento utilizable como ideología en el futuro. Obviamente no. Sabe. Pero en la vida cotidiana de ellos, en la vida de todos los días, está regida por otros principios. Y esos principios son acumulación, codicia, Mejora desarrollo. Justamente ellos, estos nuevos ricos de origen indígena, no quieren vivir bien. Quieren vivir mucho mejor de lo que han vivido sus antepasados. Entonces, Fernando Toja representa en el campo teórico, justamente él ha hecho una elaboración de que los propios nuevos ricos además obviamente no tienen interés en que se divulgue mucho cómo son, la vida cotidiana, lo mal que pagan a sus empleados, <risa> eh, cómo trampean al Estado, como cualquier otro ciudadano. No, no les interesa que se Ellos están más bien interesados en algo que es muy usual en todas las sociedades del mundo. La prohibición, por ejemplo, teórica de algo y la tolerancia práctica de lo mismo. Por ejemplo, en el caso de coca cola si no hubiera la prohibición legal, el precio bajaría en todo el mundo. Entonces, la prohibición es justamente lo que mantiene el buen negocio, lo que mantiene los altos precios y el incentivo para el negocio. Entonces, esas ambigüedades, que son lo contrario de lo que quería Thomas Moro, es lo que impulsa a una sociedad dinámica capitalista, las incongruencias, las inseguridades, esas lagunas entre lo lícito y lo ilícito que los capitalistas saben utilizar extraordinariamente bien, esas lagunas, qué es lo permitido, hasta dónde está permitido, cómo todavía podemos hacer dinero, dónde debemos detenernos o no. Entonces, creo yo, estimado público, que en toda sociedad, hay evidentemente bajo cuerda, nunca se lo dice claramente, hay bajo cuerda la convicción de que la inseguridad, la codicia todas las cosas negativas tienen, permítanme uh, esta paradoja, tienen su lado fuertemente positivo, vamos a ver que Kant se ha especializado en la contestación de esta pregunta pero al mismo tiempo, y aquí termino esto con Thomas Mann pero al mismo tiempo, estimado público, las utopías nos abren los ojos acerca de otra realidad. Esa realidad de pobreza, de grandes masas, de sacrificio, de gente que ha sido expulsada, por ejemplo, del campo, porque ya no hay trabajo ni oportunidades para todos, y que no puede esa gente florecer en el ambiente urbano modernizado evidentemente es gente que decae enormemente en su nivel de vida. Y eso es lo que ha visto Thomas More. Y ha tratado de solucionar eso por medio de la autopista. Por favor, señor. explicar sí. que también se pronuncia sobre eso? ¿Y dice que el socialismo el es un entendimiento esa sociedad igual? Dice que la filosofía del fracaso dice el creer de los ignorantes, el evangelio de la envidia y su virtud es el reparto igualitario de la miseria, de lo que dice un comentario cuando se refiere tipo de sociedades sí. y el y donde el paso nos más completo ¿no? cuando dice sociedad el mismo dura hasta que se acaba el dinero de los otros entonces es una la, la utopía de ver todos se repartan de una manera igualitaria. Falla manera... ahí en la competitividad, ¿no? y en la imaginación de lo que es y hace que la gente progrese. Y además, la, la competitividad también genera progreso. Por ejemplo, en, en, en Arabia Saudí, la competencia es por los camellos. Estaba hablando con una sobrina. El que tiene más camellos es el mismo. No hay cuánto cuesta un camellón de 3 millones de dólares. Entonces, la competitividad de que uno tiene 15 camellos y el resto va a comprar unos dos más. Y o sea, pero no va a avanzar mucho el país. <risa> eh, estimado público, estas últimas décadas, ustedes todavía eran muy jóvenes, han visto el colapso pacífico del sistema socialista la Unión Soviética, la Alemania Oriental, Rumania, todos esos países no han colapsado porque un ejército del mundo capitalista las haya invadido o algo similar, sino que han colapsado uno tras otro por problemas internos. Y uno de los problemas internos era el atraso tecnológico. O sea que no han desarrollado las modernas tecnologías de información, nada, nada de eso celulares, todas cosas con las cuales digo, a las cuales ustedes ya no pueden renunciar no siento, no sé, pues, imagínense ustedes un mundo sin esos adminículos tecnológicos se aburrían ustedes soberanamente y esos adminículos no han sido desarrollados por el mundo socialista que han quedado simplemente atrasados porque no han aprovechado las facultades innovativas. Y las facultades innovativas nacen cuando alguien dice, ¿cómo puedo ganar más dinero? ¿Qué debo inventar y poner en el mercado para ganar dinero? O sea, el incentivo, estimado público, es la codicia. Esa virtud condenada, condenada por casi todas las religiones. Aparte de los diez mandamientos que nos unen a judíos y a cristianos, existe para, solo para la religión católica los siete <tose> pecados capitales que también hay que evitar, la codicia, la lascivia y otras cosas muy agradables. Entonces, estimado público, aquí vemos que la religión es un elemento altamente estático, conservador. Que cree sobre todo en la necesidad de un mundo ideal donde ya no haya problemas. Tomás Moro quiso volver a esa iglesia primitiva donde todos se amaban, donde no había grandes problemas y, sobre todo, estimado público, donde no había ya competitividad expresada en dinero. Es por eso que casi todas, no todas, pero casi todas, las utopías tienen un carácter socialista, porque la gran mayoría de ellas propugna la propiedad estatal o común, de todas maneras, algo colectivo sobre los medios de producción. No hay una gran, gran utopía que sea de carácter capitalista. Quiero mostrarles muy brevemente, estimado público, eh, al otro de los grandes pensadores que es Tommaso Campanella y su Ciudad del Sol. Este pensador es importante porque él trató de unir dos cosas, una vida estrictamente religiosa con una vida en <tose> colectividad donde no hay ese elemento de la discordia individualista. La Ciudad del Sol se parece muchísimo, estimado público, a los regímenes que instituyeron los jesuitas en América Latina, en Bolivia, Paraguay, Argentina y en el sur del Brasil. Las misiones, ¿no? Sí, las misiones. Eh, estas misiones, estimado público, no han sido, es un tema que yo simplemente les menciono, no han sido todavía bien investigadas con respecto a su ideología, con respecto a la pregunta, por ejemplo, si era o no una utopía viable, cuáles eran los fundamentos filosóficos, todavía no hay una obra que diga la filosofía política de las misiones jesuíticas, etcétera, etcétera. Hay solamente estudios muy parciales, la mayoría dedicados al arte, porque sin duda alguna las misiones jesuíticas, sobre todo en el territorio boliviano, alcanzaron un alto grado de desarrollo artístico y musical. Pero ha habido aquí, en Bolivia, país que produce muchísimo de calidad intelectual y que nadie lee, ha habido, por ejemplo, de la novelista Verónica Orma y Manchea Gutiérrez, un estudio de cómo las misiones jesuíticas han sido probablemente el acto inspirador más importante de la utopía socialista de Karl Marx que es un tema a algunos les puede parecer muy curioso pero es un tema por lo menos digno de ser investigado entonces tenemos aquí estimado público la muestra de que evidentemente el atractivo de Tomaso Campanella todavía es grande la idea, estimado público, de que se debe organizar una sociedad según principios muy severos, la utopía de Campanella era mucho más dura, jerarquías mucho más sólidas que la utopía de Thomas Moro, nos muestra que eso siempre ha sido un interés, por lo menos, de algunos sectores intelectuales. Campanella ha sido sobre todo leído por intelectuales. Él es estimado público, su utopía no tiene ningún rasgo especial que la distinga de la de Moro ni de las otras, es solamente la idea, muy interesante eso sí, de que se debe combinar, y este es un rasgo realista de las utopías, se debe combinar, estimado público, la propiedad común de los medios de comunicación con jerarquías sociales piramidales, o sea, jerarquías sociales sólidas. Esta idea es muy realista. Campanella es un tipo que toda su vida, casi siempre, permaneció en una cárcel eclesiástica, porque era un reformador peligroso, es un tipo que rara vez salió de la cárcel, es una historia muy dura y trágica, la de este monje, pero él ha tenido una idea realista que luego aparece en todas las utopías, empezando o terminando por la socialista. La comunidad de bienes no significa igualdad. Y la comunidad de bienes, por ejemplo, el Estado como único propietario de los medios de comunicación, puede y debe convivir con jerarquías sociales sólidas. O sea, igual que en la utopía platónica, por eso lo hemos... ...otorgado un cierto espacio en sesiones anteriores... ...tiene que tener la utopía... ...una capa... ...dirigente privilegiada... ...o sea... ...no todos deben ser iguales... ...no hay propiedad privada... ...de los medios de producción... ...pero hay un, una locación... ...diferenciada... ...de los miembros de la sociedad... ...de acuerdo a una escala social... ...jerárquica y piramidal... ...unos tienen el privilegio de trabajar y sacrificarse, y otros tienen el privilegio de mandar y ser naturalmente los agraciados de ese régimen comunista. Ese es el elemento, estimado público, muy precursor de lo que, sido, de lo que han sido todos los experimentos socialistas a escala mundial, que pudiendo equivocarme, por ejemplo, si pienso en Corea del Norte, Cuba o cosas así hasta hoy, todos estos experimentos están dotados de una clase dirigente excepcionalmente privilegiada y separada del resto de la población que solamente tiene el deber y el privilegio de trabajar. ¿No? Todos los sistemas socialistas han tenido lo que la Unión Soviética se denominaba una nomenclatura, o sea una lista especial, de gente que podía viajar al exterior, que podía recibir libros prohibidos, que podía tener lo que en la Unión Soviética era una rareza única y que aquí es más usual, una cuenta corriente en el banco, podía moverse libremente dentro de la misma Unión Soviética. la Unión Soviética hasta el 91 había pasaportes internos, cosa que la gente nos recuerda con gusto, o sea, no había tráfico libre dentro del propio país. Y otra serie, estimado público, de recortes a la libertad de los ciudadanos. Y esos recortes no contaban, o sea, no eran eficaces para la nomenclatura, que tenían una serie, por lo tanto, de privilegios con respecto al 95% de la población normal. Tomaso Campanella es el gran pensador que ha dicho por primera vez, igualdad. <coughs> que económica no significa igualdad estructural de los habitantes de la utopía, o sea, de la ciudad de Dios, así se llama sobre la ciudad de Dios. O sea, unos están arriba y otros necesariamente abajo. ¿Por qué? Y esta es una imagen muy usual, estimado público, todo régimen social, incluyendo las utopías, se parece al cuerpo humano. El cuerpo humano, estimado público, tiene, por ejemplo, una cabeza que manda, unos miembros que obedecen las órdenes del cuerpo humano, y unas vísceras que están más o menos en el medio, como el corazón, que aparentemente tiene emociones, pero que está sometido a la razón. Todas las utopías, estimado público, copian esa estructura elemental del cuerpo humano, o sea, una cabeza pensante, <coughs> arriba y unos órganos ejecutantes, pero que no proyectan abajo. Y en el medio, claro, cosas intermedias como las manos o los ojos. Entonces, esta imagen del cuerpo humano como la representación orgánica biológica de lo que debe ser un sistema bien establecido es algo también que Tomaso Campanella lo ha puesto de forma muy. Familiar. Estimado público, para terminar esta sesión, permítanme unas palabras sobre uno de los grandes pensadores británicos, con el cual se inicia además la teoría del empirismo, una de las grandes teorías filosóficas que aquí no la vamos a tratar porque no tiene que ver directamente con filosofía política la vamos a mencionar previamente al tratar las influencias de las que se ha servido Immanuel Kant pero aquí vamos a ver solamente la parte política de este pensador llamado Francis Bacon ahí tienen ustedes el nombre en la pizarra un siglo después, en el XVII de Tomás Moro, este tipo también fue Lord Canciller de Inglaterra, o sea, el puesto más alto de la administración pública. Pero él perdió el puesto no por razones como Thomas More, por defender una causa moral, sino que fue despedido por corrupción comprobada. Era extremadamente hábil para sacarle el dinero, para aligerar el erario público, como él decía el erario público estimados eh, estimado señoras y señores es un elemento pesado la burocracia no es cierto pública se mueve difícil tiene muchos reglamentos es una cosa simplemente de poca flexibilidad entonces este Francis Bacon tuvo una idea brillante hay que aligerarlo y una forma democrática que debe aligerarlo, es apoderarse cada uno de lo que puede del No aconsejo, claro, para que ustedes imiten a Peico porque significó el fin de su carrera política. Es uno de los pocos casos realmente de corrupción comprobada. Y hasta el propio rey Jacobo I, que era muy dado a la corrupción, para él ya lo que hacía Bacon ya, ya superaba todas las Y había que frenar. Había que dar un escarmiento para que la opinión pública esté contenta. Esa, ese acto, la destitución de un gran filósofo, el creador del empirismo, realmente gustó a la opinión pública. Pero, ah Por fin el rey se le eliminó a la lamparita. Por fin ha tomado esa decisión que debía haberla tomado años atrás. Y esa decisión fue relativamente lógica porque muy poco después estalló la única guerra civil que tenía Inglaterra en el siglo XVII. La guerra entre el Parlamento y el, y el Rey. Entonces, este vehículo, estimado público, es realmente un pensador, una vida de novela. Es uno de los primeros que ha hecho experimentos. Él ha muerto, estimado público, justamente por una pulmonía que le dio cuando hacía experimentos a gran escala de congelación de alimentos cuando todavía no había refrigeradores ni nada por el estilo, a él se le ocurrió un método de cómo conseguir, sin electricidad, cómo conseguir un aparato que enfriaba. Y para probar no había quien otro pruebe, él mismo probó un poco, por morir, chao, no había anterior, se murió en medio del experimento. Ustedes no deberían llevar su espíritu científico tan lejos. A exponerse a morir, sí, sí, sí. Ah, sí. Quiero mencionarle solamente por falta de tiempo una obra de él que es la Nueva Atlántida. Nueva Atlántida, que es una obra interesante porque, estimado público, Bacon propuso que esa capa dirigente, él también creyó que, tiene, que la utopía tiene que tener una capa dirigente. Pero él creyó que la capa dirigente tiene que ser científicos. Aquí ven ustedes ya cómo la Gran Bretaña va mostrando al mundo el, las pautas del desarrollo moderno. Es decir, a partir de él vamos a ver que aparecen, en la Edad Media muy pocos y en la Antigüedad simplemente cero, cómo aparecen pensadores británicos cada vez más importantes en el conjunto de las actividades filosóficas su nueva Atlántida es un ejemplo tecnocrático es decir los que dominan el mundo tienen que ser los técnicos bien informados es, es evidentemente este modo público un llamamiento a claro. los ingenieros ellos tienen que dominar a la sociedad entonces ¿Qué es lo interesante? El, uh, este Bacon lo que propone es, estimado público, un gobierno dirigido exclusivamente por gente seleccionada por motivos meritocráticos. Eso va a gustar a ustedes, a ustedes gustaría que los elijan por méritos propios, ¿no es cierto?, ustedes que pasan días y noches pensando en estos temas filosóficos tan aburridos, digo, perdón, tan interesantes, pero tan complicados, que alguien los premia a ustedes. Entonces la utopía, la nueva actual de Bacon, es el régimen donde los pensadores intelectuales, sobre todo los técnicos, son los que deben dominar. Esta es una utopía mucho más suave que las anteriores. No hay un sistema de represión, de disidentes, como hay en la autonomía de Tomás Moro. No hay una capa totalmente diferente a la sociedad, como los monjes inteligentes de Tomás Campanella, sino que aquí es por los méritos que poco a poco se va mostrando que la clase dirigente va adquiriendo cualidades cada vez más importantes en el campo gubernamental. Quiero cerrar la sesión de hoy, estimado público, indicando que a partir de estos dos pensadores ingleses, Moro y Bacon, en Gran Bretaña en el siglo XVII surge una enorme cantidad de pensadores utópicos que no podemos tratar aquí porque no son muy originales. Por ejemplo, hay un James Harrington que publica su famosa utopía llamada Oceana, Oceana, una utopía de un gobierno mundial, es la primera utopía que no solamente es una isla aislada, sino que cubre el mundo entero, un mundo hecho naturalmente de acuerdo a principios socialistas. Aparecen en esa época los disidentes puritanos, una enorme cantidad de pensadores que, que, que creen tener que construir un mundo mejor. Y en ese siglo XVII, y con esto cierro, estimado público, esas ideas utópicas tienen una curiosa consecuencia práctica extraordinariamente importante hasta el día de hoy. Unos cuantos disidentes británicos animados por estas ideas sobre todo por moros y por bacon <coughs> alquilan un barco llamado Mayflower y crean la primera colonia británica en lo que hoy es Estados Unidos Virginia. no, Massachusetts aquí. y estos, y estos eh, eh, pilgrim fathers o sea estos eh, peregrinos de la primera generación estimado público en el barco se dotan a sí mismos de una constitución más o menos utópico liberal que es lo que nos ha faltado a los colonizados por España, Portugal o Francia que no eran justamente intelectuales entonces aquí se ve desde el primer instante las diferencias de la colonización o sea en Gran Bretaña es un grupo de intelectuales que en primer lugar en el barco se lleva una enorme cantidad de libros para pasar sus noches no en francachelas, como los españoles, robando a quien puedan, sino leyendo esa actividad. Por eso les digo a ustedes, muy aburrida, pero para, ¿no? para todos. Y ellos crean, estimó público, por lo menos al comienzo, en Massachusetts, la idea de una comunidad de hombres libres, pero con un adminículo importante, con propiedad privada de los medios de producción. Pero eso es sí una sociedad que quiere ser independiente más o menos, más o menos igualitaria y que no tiene los problemas severos del control social como en las utopías de Platón y mor Entonces simplemente hay que saber que ese experimento en Massachusetts ha sido iluminado por estos pensadores primeros de la utopía y que la, el mundo, estimado público, tiene desarrollos tan curiosos que nosotros no podemos a veces imaginarnos dónde termina. O sea, los utopistas terminan construyendo una de las sociedades capitalistas más exitosas de toda la historia. Hasta aquí llegamos y en la próxima sesión vamos a ver a los pensadores criterios posteriores Empezando por mouse y